Pero simplemente hay que hacer una observación y es de la parte institucional es cierto participación ciudadana lo denunció Copal los televidentes han admitido que han trabajado en mesa y que tuvieron como observadores y los observadores de participación ciudadana así lo se lo indicaron a la junta que estaban comprando de forma aviesa esa parte que son subterfugios políticos de los partidos no voy a, a, a juzgar a nadie Creo que la Junta debió de fortalecer la vigilancia y hacer una especie de ejercicio de cumplimiento que dé un mensaje de que esas prácticas la Junta la está vigilando. No lo hizo. Esa parte creo que es una observación para que en el futuro los dominicanos empecemos a ver bien si la policía electoral atrapa a un infractor de esos delitos. No les interesa decir, nada de eso. Nosotros tenemos que, pro, que propiciar que aquí se cumpla la norma por el bien de nosotros mismos y de la democracia. Uno. Otra parte. Entrando ya en materia, ¿por qué me fijaba más en la línea de... de eh, por favor, la, la música, porque faltan algunas opiniones. ¿Por qué nos interesaba más que León ver la parte para no ocupar el, el tiempo por los detalles que mucha gente, que todo el país vio, sino era saber cuál era su línea de batalla. ¿Cuál era? Inicia una nueva batalla pacífica y con los mecanismos legales. Eso, Participación Ciudadana, COPAL, los observadores y la Junta ayer admite que está dispuesta a hacer toda la evaluación y lo dijiste tú que lo, le reseñaste que Castaño Guzmán asume que está en todo su derecho eso no lo podemos atacar no. ahora, de que hay una incomprensión a partir de las cinco y tanto de la tarde cuando habían ya computado una, una proporción que no se corresponde la Junta como era una prueba y así está firmado por la Junta en una no resolución, sino en el acuerdo de los técnicos de los partidos. Esto es una prueba y debía de hacer la auditoría. No se hizo, no se permitió la, el escrutinio, porque dice la ley que el escrutinio es el conteo del, del nivel presidencial y después los demás. Queremos una Buenos llamada a buenas.